Esta grabación es para ti, con mucho amor, de la comunidad de 11 Miracles y de Elena Rodríguez. Continuamos con la lección 301. Y Dios mismo secará todas las lágrimas. Padre, a menos que juzgue, no puedo llorar. Tampoco puedo experimentar dolor o sentirme abandonado o creer que no se me necesita en este mundo. Este es mi hogar porque no lo juzgo y por lo tanto es únicamente lo que tú quieres que sea. Hoy lo quiero contemplar sin condenarlo, a través de ojos felices que el perdón haya liberado de toda distorsión. Hoy quiero ver tu mundo en lugar del mío, y me olvidaré de todas las lágrimas que he derramado, pues su fuente ha desaparecido. Padre, hoy no juzgaré tu mundo. El mundo de Dios es un mundo feliz. Los que lo contemplan pueden tan solo sumar a él su propia dicha y bendecirlo por ser causa de de una mayor dicha para ellos. Llorábamos porque no entendíamos, pero hemos aprendido que el mundo que veíamos era falso y hoy vamos a contemplar el mundo de Dios. Y Dios mismo secará todas las lágrimas. Amén.